Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Zambrano. Y mi nombre es Liliana Vendaño. Y nosotras somos parte del Comité de Información, del Comité de Ayuda Mutua de East Boston. Y hoy estamos aquí para ayudar a víctimas de violencia doméstica a manejar esta situación durante el cierre masivo, este movimiento de pánico social y de crisis económica. Y cuando apenas estamos empezando a conectarnos con las personas, Lili, ¿qué podemos hacer? Escuchar, solo escucharlos, eh, no, es, no debemos estar ofreciendo consejos, solo escuchar y empatizar con la víctima, es hora de generar confianza. Sí, Lili, yo sé que después de generar confianza, también tenemos que validar los sentimientos, las emociones y creencias de la víctima, incluso cuando no tengan sentido para nosotros, porque esa empatía indirecta requiere un esfuerzo emocional para conectarse con la angustia y el sufrimiento de, de alguien. Sí, Luz. Y después de que se ha generado esa conexión, también debemos tomar un poco más de confianza. Y entre esa confianza podemos generarle qué actividades, Luz. Bueno, um, por ejemplo, podemos presentarles ejercicios de atención plena. Ah, porque esto les ayuda a ellos a eliminar un poco el estrés, a poderse concentrar un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, los podemos invitar o nosotros hacer con ellos un ejercicio de respiración y estiramiento por un minuto, no necesita más. Y también podemos animarlos a que oigan meditaciones, a que oren o hacer yoga. Sí, también es importante, recordarles sus fortalezas y cualidades porque en ese momento las necesitan. Ayudemos a través de la historia de víctimas de violencia doméstica a identificar lo que ellas mismas están olvidando de sí mismas, su propio poder, sus cualidades y sus fortalezas también. Eso es muy cierto. Um, también tenemos que inspirarlos a, a que persigan su autoestima, que ganen confianza en sí mismos. Si uh -huh. es posible, animemos a las víctimas a que aún en el encierro, puedan hacer algo que los haga autosuficientes. Sí, es verdad. Y también podemos ayudarle a buscar alternativas. ¿Como cuáles luz les buscarías tú? Bueno, por ejemplo, podemos ayudarlos a que comiencen un proyecto en casa. Uh -huh. ah, pregúntele a la víctima cómo es que es el espacio de su casa, porque por lo general vamos a estar por teléfono, pregúntele cómo es el espacio y luego uh, dele ideas de, uh, de proyectos que estas personas puedan hacer. Eso sí teniendo en cuenta que esos proyectos que vayan a hacer uh, no vayan a incitar más violencia con el victimario. Sí, también es importante, Luz, que cuando ya tengan una idea, una, lo mejor es que, es, es que estén pasando en un sitio donde la víctima vive, que sean seguros. Y por eso, ¿qué es importante? ¿Tú qué consideras importante? Es muy impo importante involucrar a otros. Uh -huh. Los abusadores se pueden ser disuadidos de causar daño a sus parejas e hijos cuando hay presencia de padres, de hermanos, de hijos, de vecinos, de amigos. Aunque sea por teléfono, es importante que haya esa presencia. Sí, también hay que animar a las víctimas a contactar a sus seres queridos, amigos, vecinos. Y yo... Lo que nosotros estábamos hablando es que un simple intercambio de saludo de cortesía, una llamada ocasional puede ayudar mucho. También es importantísimo ayudarlos a construir una red de apoyo porque las conexiones son lo más importante, son sencillas para que puedan vencer el, la violencia que están viviendo en ese momento. Eso es así. Um, y cuando sepa que la situación ya está muy grave y no es seguro para la víctima, Lili, ¿qué pueden las personas hacer? Yo creo que podemos ayudarlos a hacer un plan de seguridad, y en el plan de seguridad es cerciorarnos primeramente de que la víctima esté bien, pero también ayudar a la víctima a prepararse en caso de emergencia, eh, que tenga preparado algo para salir, como por ejemplo, sugerirle que aliste dinero, los documentos, las llaves del auto, la mochila para con los niños, y llevar ropa dentro de la mochila y refrigerio. Eso es así, pero también llega un momento en que hay que insistir cuando las cosas se ponen más graves en que tomen una acción uh, cuando vean que ya no hay solución al problema. Eso uh -huh. sí, hay que darles eh, esa idea de acción um, teniendo en cuenta la situación de cada una de las personas, porque no sabemos o, o un consejo no es para todos, es para cada persona, dependiendo uh -huh. de su situación. Uh -huh. Entonces, si ellos ya han hablado con sus familiares, con sus amigos, si, si ya han de pronto buscado ayuda con su terapista, si han ido a la clínica, y todas estas cosas no funcionan y ellos se sienten que están en peligro y sus hijos están en peligro, entonces uh -huh. es el momento de llamar al 911. Es importante que se haga porque aún en este momento de crisis, la policía va a llegar y va a ayudar a poner a las víctimas en un lugar seguro donde ellos puedan estar fuera del alcance del victimario. Y um, también es importante que tal vez después de llamar al 911 se comunique con otros sitios que son de ayuda para las víctimas. En este momento en la pantalla ustedes van a ver varias... Um, uh -huh conexiones que pueden hacer pero verbalmente les queremos decir que ustedes también pueden llamar a la casa Mirna Vázquez. El número de ellos es el 877-785-2020. 877-785-2020. Y también hay una casa donde pueden tener refugio que se llama Jane Doe Inc. y el número de allá es 617-248- 09 22 617 248 09 22 busquen ayuda y yo también quiero decirle que esta ayuda es para todas las personas, no importa si son tienen documentos o no tienen documentos, no sí. deben quedarse callados, denuncien a quien les está haciendo daño. Sí, y es muy importante esta información, por eso la quisimos traer, porque sabemos que en este momento de angustia, en este momento de crisis económica, muchas veces ah, la, las emociones y todo salen a flote y nosotros uh -huh. necesitamos cuidarnos y saber qué hacer. Nosotros los que estamos ayudando a la comunidad a saber qué hacer y las víctimas también saber qué hacer. Así es. Muchísimas gracias y esperamos esto haya sido de su ayuda. Hasta Bye.